...bueno y ahora cuéntanos en el sitio en el que estamos... ...en qué consiste esta Posada de Arriero. ...bueno mira, pues nos encontramos... ...ante una gran joya de nuestra comarca... ...estamos en la Posada de Arriero. Eh, ...es un edificio B... ...y hace poco ha, ha tenido una restauración... Eh, ...lo que es la fachada... Eh, ...podemos datarla en el siglo XVIII... ...y podemos ver en esta pintura... Eh, ...la fecha de, de 1740... ...sin embargo el interior es del siglo XV... ...es una casa señorial... ...y si te parece os paso a explicar un poquito... ...las pinturas que podemos sí, claro, ver... Claro, sí, podemos. ...han aparecido en la restauración... ...que ya te he dicho antes que ha sufrido hace poco... ...venimos por aquí, Sí. ...mira la primera pintura que nos aparece... ...es un víctor, eh, un víctor es un anagrama... ...donde podemos ver eh, unas letras con un símbolo... ...era una, era la manera de celebrar que uno de los miembros de la casa tenía un título universitario... Ajá. ...en este caso como lo que habían eran unos frailes... ...se supone que era uno, fraile, uno de los frailes el que tenía este título. Y justo en el otro lado hay otra, ¿no? Bueno, a continuación también es importante estos azulejos que vemos... ...que son muy importantes, datados en el siglo XVIII como te he dicho... Eh, o arriba tenemos un trampa antojo, como mm. su propio nombre indica, eh, es una trampa para el ojo, ¿no? Como veis son como unos ladrillos, pero no es materia de construcción, es una pintura, tanto aquí como un poquito más ah, arriba. No, vale, vale, vale. vale. Si seguimos, encontramos otra pintura. Si no, puedes seguir por tu compañero, que yo creo que sí. ¿Y esta pintura en qué, en qué consiste? ¿Qué es lo que se supone que está representando? Suponemos que es una cruz, porque eh, no sé si os he comentado antes que era un edificio religioso. Sí. Entonces aparecen varios símbolos religiosos. Uno de ellos es esta cruz. ¿Veis como está en la punta a de la derecha, sí. en la izquierda? Suponemos que era, un edific... era una cruz con un escudo o algo así parecido. Ajá. Aquí podemos ver claramente un cáliz con una hornacina. Sí, se ve prácticamente sí. identificado. Habría un santo, alguna virgen mm. dentro del cáliz, dentro de esa hornacina. Y por último, podemos ver: esta es una. Eh, representa a la Virgen, es una advocación mariana. Ajá. Es un florero con flores. Aparece lo que aparentemente son dos granadas, pero nosotros creemos que aquí habría una puerta donde antiguamente los frailes eh, tenían su botica. Uh -huh. Entonces puede representar perfectamente la amapola, el opio, y creemos que ahí estaría la puerta de la botica. Uh -huh. Si te parece Nuria, pasamos al interior y claro vemos que sí. la dependencia. Podemos verlo, sí. Bueno Nuria, y ahora estamos ya dentro entrando a la, a la posada de arriero. Sí. Nos vamos a colocar en el patio pero vamos a hablar un poco de todas las dependencias que hay, ¿no? Sí. Bueno, Andrés, mira, eh, yo ya te he explicado que estamos en un edificio religioso. Uh -huh. Era una casa señorial en el siglo XV, cuyos dueños donaron esta casa a unos frailes. Ellos de esa manera espiaban su, sus pecados y se aseguraban la vida eterna. Entonces lo donan a los frailes Basilio Y estos frailes, como te he explicado, ponen su botica aquí en, uh -huh. esta, en la parte de la derecha, en la otra parte tenían eh, el, una hospedería mm. y también incluso se ha llegado a pensar que tenían, eh, daban clases, tenían un colegio también. Mm. También había, por supuesto, una ermita, ya que este edificio, aunque lo veamos hacia ahora, ocupaba toda la manzana. Ajá. Esta parte donde estamos, la parte de la posada, es la que se ha reformado. Es la que se ha reformado, además tenemos parte en la calle La Palma y la ermita se ha perdido entera. Entonces, hay varios, todavía hay varios símbolos que nos representan, por aquí, aquí podemos ver, que era una casa señorial, ¿veis? Por ejemplo, esto sí, parece como si fuera un reloj de arena o algo así, se dice la gente como si fuera algún, algún símbolo como un reloj de sol, perdón, de arena no. De sol. A ver, y, y hay varios, esto es una puerta, esta puerta indica claramente. Que había una puerta. Por supuesto que no era arquitectura vernácula, era señorial, no, no pertenecía solo a Rieros ha sido bastante más tarde. Por aquí también habría una cruz que nos indica, por supuesto, que era un edificio religioso y varias también eh, varias, eh, materiales de construcción que nos indican que era. que se hizo con. que eran de acarreo. material de construcción de acarreo. ...que se, se del castillo que nosotros tenemos... ...también se aprovechaba los sitios de alrededor... ...y se construían otros edificios... Este, ...en este caso, este, que podemos sí. ver sus marcas de cantero... ...por ejemplo ahí, ¿veis que hay una marca de cantero? ...porque es un material de acarreo... ...también dentro de esta habitación... ...encontramos otros que nos indican lo mismo... ...por supuesto está como posada... ...que fue eh, en los últimos años... Aunque ya he dicho que comenzó como casa señorial. Podemos ver la cocina. No. ¿La tenemos aquí. No sé si mi compañero nos va no a poder ¿Eh? seguir por aquí. Aquí, ver, hay luz. Esta era la cocina de Esta era la cocina primera. Ajá. Eh, aquí, por supuesto, la, ella, la posadera y, o algunos de los huéspedes que estaban eh, hacían su comida y esta es la antigua. El suelo uh -huh. es el original, como podemos ver. Uh -huh. ¿Veis? Uh -huh. Era una cocina de leña y esto sí que es reformado. Pero esto, el, esto uh -huh. es el original, sí, por supuesto, la parte de arriba es nueva, pero la forma es la original que tenía. Uh -huh. Si seguimos por aquí, la parte de, de arriba siempre era la de mayor poder adquisitivo, tanto esta como allá a la izquierda que nos encontraremos también otros aposentos. Si, si os parece, podemos ver las cuadras, por ejemplo. Bueno, y Nuria nos ha traído hasta las cuadras, ¿no? Que están justo aquí también dentro de la posada de arriero. Sí, podemos ver las que son también las originales. Podemos ver el pesebre y, como curiosidad, este fémur que está aquí. Si te parece, Andrés, es un fémur original de un animal, no sé, me imagino que de algún mulo, algún caballo. Algo curioso, sí. Bueno, Nuria, y en esta sala está previsto sí. que en un futuro se haga un centro de interpretación, ¿no? Sí. Un centro de interpretación cultural con varias actividades, unas serán también de exposición fija sí. y otras serán itinerantes que van cambiando según la temática para que sí. siempre haya un motivo para visitar nuestra Posada Arriero. Si te parece, despedimos aquí la visita a la Posada de Riera y nos quedamos con unas imágenes del resto de la instalación. Vale, si os parece aquí nos quedamos en el paja y luego ya vosotros. Muchísimas gracias desde nada. Entonces que te desde...